Hoy en farmacias.com te presentamos el Ultra Gel 90, un fotoprotector pensado para cuidar y brindar a tu piel una gran protección frente a los nocivos efectos del sol. Se trata de un tratamiento protector para todo tipo de pieles, especialmente aquellas pieles mixtas o grasas con tonos más claros, o para exposiciones al sol prolongadas y de alta intensidad solar. Este solar está dotado de alta protección Gracias a su composición formulada con Fernblock, filtros y activos solares que protegen, reparan y tienen una función antioxidante sobre la piel. Reduce los daños que el sol puede provocar sobre nuestra piel, especialmente en las horas de mayor intensidad. No produce imperfecciones en la piel, como puntos negros o espinillas tras su uso. Es resistente al agua, alargando la protección en cada aplicación. Proviene el fotoenvejecimiento ya que actúa reduciendo las posibilidades de la aparición de manchas solares o melasmas sobre la piel y está testado dermatológicamente. Se debe aplicar de forma generosa y uniforme 30 minutos antes de la exposición solar, realizando un ligero masaje para que la crema quede bien repartida, facilitando así una rápida absorción. Se recomienda volver a aplicar la crema cada dos horas o después de cada baño o duración, y debemos evitar el contacto con los ojos. Conservar en un lugar fresco y seco y debemos evitar el contacto directo con mucosas y ojos, de uso exclusivo externo. Este fotoprotector está indicado para personas con pieles claras que necesitan una alta protección en su piel, para personas con cualquier tipo de piel que busquen una gran protección frente al sol y el fotoenvejecimiento y es también recomendable en personas sometidas a tratamientos de foliación química o peelings